¿Te imaginas que el amor de tu vida muera por ti y te traume tanto al punto de que se te aparezca como fantasma en visiones? Sí, no es la mejor manera de empezar un especial de amor y amistad. un nuevo video el día de hoy, te quiero contar una historia llena de romance, reencuentros de la vida, amores incondicionales, traiciones familiares, asesinatos entre hermanos y heridas tanto físicas como psicológicas. Y sí, sigo hablando de Bakugan. Te voy a contar la historia de Dragonite y de Wyvern, dos Bakugan víctimas del amor, del romance y de los infortunios de la vida. También te contaré cómo esta relación influiría en la serie más adelante y, como no, hablaremos de las figuras que salieron de estos personajes claramente. Así que sí, prepárate, porque te tengo rulo y para rato. Empecemos por el principio. En Vestroya, lugar donde vivían los Bakugan, existían dos fuerzas. Fuerzas que estaban equilibradas. Estas fuerzas se manifestaban como el núcleo de infinidad y el núcleo silente. Podríamos decir que eran el bien y el mal, como el yin y el yang. Todo iba perfecto hasta que llega Naga. El gran villano de Bakugan Battle Brawlers es Naga, un Bakugan de aspecto pálido y esquelético, el cual tiene como objetivo el absorber la energía del núcleo silente, cosa que al final termina logrando y termina creando uno de los mejores diseños de la serie, que nunca veríamos en físico. Dragonite tiene la misión de detenerlo. En medio de esto, Bestroya colapsa y es enviado a la Tierra como el resto de los Bakugan. Naga tiene una hermana, esta se llama Weyburn, y Weyburn es la pareja de Dragonite. No todos son peleas en Bakugan, también hay espacio para el amor, para el romance. Weyburn tiene un aspecto similar a Naga, puesto que son Pokémon blancos Una raza similar a los heios, pero sin ser heios, pero sí blancos Algo por el estilo Cabe mencionar, Weyburn nunca estuvo de acuerdo con los planes de Naga Weyburn es muy importante, puesto que ella es la que tiene el núcleo de infinidad en su interior Y este núcleo es una pasada Puede curar gente, cambiar las estaciones, dar vida y matar a su dueño como la política, para Wavern al final termina siendo más una carga, puesto que mantener ese poder por dentro es muy pesado y es muy doloroso. Waverne pasaría un rato en la tierra con Dragonoid, donde hablarían de ellos, de su amor, de la situación con Naga, de si querían hijos, de cómo pagarían el arriendo, el Dragonoid así de ahí tengamos un perrito, y la Waverne así de no sé, igual y no estamos listos, que saludos al segrito cuando llega Naga. Pelea contra Wavern y esta es herida y muere, no sin antes entregarle su núcleo a Dragonoid. Ahora que lo pienso, creo que es una metáfora donde Wyvern le entrega su corazón a Dragonoid. Sí, creo que ahora es más triste. Y al final Dragonoid absorbe este núcleo, se pone rotísimo, toflama, vence a Naga, devuelve los núcleos a Besoya y se va en paz, sabiendo que cumplió el último deseo de Wavern. Y ahí termina Bakugan con un final bonito, agradable. Menos mal no sacaron otras tres temporadas, cada una peor que la anterior. Claro que no. Si no fuera porque Bakugan fue un éxito en ventas. Y bueno, ¿qué pasa cuando algo es un éxito en ventas? Volvemos a sacarle otra serie. ¿Y por qué sacaron otras tres series? Pues porque. La avaricia jamás termina. Lo único que hay que saber es que al final, como *Dragon* absorbió el núcleo de Infinidad, yo supongo que eso tenía una parte de Wayburn ahí. Entonces Dragon Ball volvería a ver a Weaver en visiones, algo así como Kaneki con Rey, algo así como que como es parte de, como fue parte de ella, entonces él también como que es parte de ella. Esa es muy extraño, es un mame místico, muy raro. Pero lo que hay que saber es que en New Newestroia ella volvería a aparecer y en Mechaneum Surge también, donde se aparecería como una visión, no como un Bakugan, sino como una visión. Y ya. Lo cual es bastante triste porque nos muestra que Dragonite nunca pudo superar la muerte de Wavern. De hecho, Dragonite nunca vuelve a tener ninguna interacción del tipo que tuvo con Wavern, Nunca vuelve a enamorarse. Es muy triste. Ahora pasemos con los juguetes. Los dos Bakugan tienen un diseño espectacular y bastante similar. Empecemos por Dragonite. Él cuenta con dos alas, una cabeza con un cuerno y dos patas. Tanto el cuerno como las patas son piezas manuales, aunque hay versiones en donde el cuerno es automático. Dragonite tiene detalles como relieves y pinturas en sus alas y cuello. Además, tiene el logo de su atributo en el ala izquierda. Y en lo personal, soy muy fan del detalle de pintura en los ojos. Por parte de Wayvern cuenta con una estructura similar a la de Dragonite, solamente que ella no tiene un cuerno y su contextura es más delgada. Se podría decir que el atributo original de Weyburn es el Heios, pero creo que es más justo decir que el atributo de ella es el Pearl. Esto no solamente por cómo se ve el Bakugan, sino también por las habilidades que consigue. Pero en este diseño es algo rara, por ende cara, y como me gasté todo en las animaciones, pues no tengo dinero para más Bakugan. En lo personal, soy fan de las patas de Wayvern. Tiene detalles ovalados y relieves mínimos que dan un aire de importancia. Además de esto, Wayburn es conocida por poder poner su cabeza de esta forma y tener mucho swag. Chiste para viejos del canal. Y ahora los juntos. Por el amor de Dios, pongan juntos a esta pareja. Así se ven Dragonoid y Waver Junto a Naga Pearl, Hydranoid Darkus, Alpha Hydranoid, Storm Skyres, Preyas, Gorem y Tigrera. Y para conmemorar a esta hermosa pareja, quise hacer un montaje bien romántico. Pero por cuestiones de trabajo y de tiempo, no pude. Así que le pagué a alguien 5 dólares para que me hiciera un montaje bien perrón. Así que, vamos a verlo. Espero que te haya gustado muchísimo este video. Si es así, considera suscribirte, darle like y activar la campanita para que no te pierdas ningún video y para que el algoritmo nos muestre más cada día. Claro que sí. Adiós.